Buenas, bienvenido a mi servidor de Discord, te voy a dar un tour por el servidor, estas son las reglas, es obligatorio que las lean, este es el chat principal, aquí pueden chatear juntos, aquí tenemos las bienvenidas, y despedidas, aquí son las notificaciones, aquí puedes enviar tus vídeos de YouTube, entre otros, en las sugerencias pueden mandar una idea para vídeos. También hay más, como spam, memes, fanarts, dibujos, eventos, etc. Oye José Ángel Gámez, ¿cuántos canales faltan? Me quiero ir a dormir. No tengo idea, creo que Flopa volteado se pasó un poco con este tema, le hubieras dicho que quite algunos canales. Ya sé, porque qué no haces un resumen de todos los canales? Con eso te ahorrarás un par de tiempo. Ah, eso es una buena idea, muchas gracias. En Valdex podéis atrapar a un country ball. En las llamadas vosotros pueden hacerse llamadas. Y por último aquí tenemos el roleplay. Este canal pueden crear su propio personaje usando comandos y weas que no entiendo ni un carajo.